¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal, soy Pintor y aquí seguimos con Pokémon Ultra Sol, Nuzlocke. Nada, eh, vamos a luchar contra ellas... o ellos Tenemos a Anya la primera, vamos a meter a Anto también A ver si sube de nivel en este capítulo, que lo dudo mucho porque le quedan un par de mmm, niveles buenos Vamos a luchar contra estas dos personas No dice, ¿podrías hacerme el favor de luchar contra mí? Si no es mucha molestia un dúo unipersonal, como que no es un dúo, uno se monta aquí su propia fiesta, y vete a saber lo que están diciendo estos dos. Venga, el dúo promesa Clau y Genaro, un saludo a todos los Clau, serás Claudina, y a todos los Genaro. Y sacan a Rafflet y Bujabi. Bien, bueno, no está mal. Eh, a ver, ¿qué podemos usar? Primera intimidación. Eh, un pico de de vida. Ay, Annie está esperando tus instrucciones. A ver, Annie. ¿Qué puede hacer Annie? Vamos a usar acoso contra Buyabi, que es de tipo siniestro de parte de Volador. Y. Lanza roca con Rafflet. Esquivo el ataque, me cago en la mar. Y tampoco es muy efectivo porque también es volador. Malicioso contra Ani. Bueno. Ah, y también contra tanto. Ataque ala. No es muy eficaz pero mmm, quita bastante, así que no sé qué voy a hacer con Ani. Vamos a quitar a Annie. Vamos a poner a alguien que sea fuerte contra Volador, como Adriusito. Y vamos a usar Lanzarrocas contra Buyabi. Y así me cargo a uno al menos. Lanzarrocas. No muere, pero bueno, está ahí y ahí. Ataque ala... Ahí está. Ataque furia... Ño... Que... los mmm, Malote. Iban los dos por el mismo. Ño 5. Ño... Vamos a usar... Chispa... Contra Raflet... Y anto Placaje... Contra Buyabi, yo creo que con esto ya está. Buyabi fuera. Tanto sube al 22. Le queda hasta el 25. Annie sube al 22. Bien, creo que se avecina la primera. Uh, una chilagarra. La primera evolución del equipo. Chispas. Uy. Bueno, está paralizado, muy bien. Y vamos a usar un y plata. Y con esto y un bizcocho hasta mañana a las 8. Muy bien. Tengo un mensaje. ¡Ay, qué desastre! Luchar en pareja no es nada fácil Y eso que lo, es lo que, hace, lo que lo hace interesante Pues sí, los combates dobles son chungos Mira, ahí está Annie evolucionando Primera evolución del equipo ¡Oh, qué bien! Por fin, lo malo es que ya no tiene más evoluciones O sea, desde que todo el potencial que puede tener Lo tiene ahora pero tengo un precioso Arbok, ya no es un Ekans. Muy bien, muy bien. A registrar el Pokédex, obviamente, pues nunca lo he visto. Perfecto. Muy bien. ¿Y quiere aprender algo? Vamos a ver. ¿Triturar? Pues sí, hombre. Quitamos mordisco y metemos triturar... Dar mordisco es 60 y tritura es 80 O sea, sale ganando Annie una barbaridad Perfecto Vamos a ver qué más va a pasar por aquí En el día de hoy Dice, felicidades por, haber, por hacerlo evolucionar ¿Qué tal si te haces una foto con él como recuerdo? No hace falta No me voy a estar sacando fotos Lo siento Vale. Vamos a ver. Metemos a Siul que no ha salido. Y seguimos por la zona. Oy. Lo primordial para entre para entrenar a los Pokémon es hacer que combatan a diario. Pues sí, pues sí. No te quito razón. Ay, Tira, Pokémon Adrián, un saludo a todos los adrianes No sé si tengo alguno en el, en el, entre en en mis suscriptores Pero alguno habrá, un saludo a todos Por cierto, yo no sé por qué aparece como si fuera de noche Cuando realmente son las, tengo puesto que ser las 5 de la tarde A ver, es bicho y otro, es bicho planta Vamos a probar con un viento plata a ver cuánto quita. Bastante. Sube al 2. Quiero sacar a Spinerak. Spinerak, Spinerak, Spinerak. Tipo bicho. Vamos a meter a Romel. Le usamos un colmillo, dije. Y dándolo todo. 727, tengo que quitar el tosir. Y nos hemos cargado a Spinrack. Adrián, da igual cuántos combates pierdas. Nunca dejes de entrenar a tus Pokémon. Y perdón, que me tragante antes. Tuve que toser mueve quién falta por salir hoy sale Nico bueno ya ni pero la nueva forma vamos a coger tenemos una valla Meloc una valla quick y otra valla Meloc ¡Muévelo! tú no tienes nada por aquí seguro que hay algo el Pokémon de ruta ya fue capturado, así que no tengo que capturar ninguno. Un, un Lillipup O Lilipoop. Ahí está el Silent Nico. Tiene como de otro tipo normal. Tampoco es que le pueda hacer mucho. Vamos a usar tornado. Y Lillipup lo aguanta. Ahora sí que le puede hacer cosas porque usó rastreo. Y encima ha pedido ayuda es muy bendito <ríe> No viene nadie, no te quiere ni tu madre Vamos a usar ladrón Porque se cree el ladrón que todos son de su condición Y Lili por fuera Muy bien Vamos a meter a Annie a la primera Annie, Annie, Annie, aquí y en un rato vamos a curar a los Pokés. Primero vamos a ver qué hay aquí. Es un revivir. Tanto camino para nada. Hay una... Poké insignia que no podemos coger ahora. Y nada, vamos a entrar en el centro Pokémon. Para hablar con quien hay ahí. Y seguir. Por cierto, ya sé por qué se ve como de noche o mal así. Porque estamos a punto de ir a la prueba que tenemos. Hola, perdona, ¿te puedo pedir un favor? Venga. ¿Podrías atrapar un Corsola por, por, por mí y venir a mostrarme su tatuera, porque... ¿eh? Vale. Vamos a ver si se puede. O sea, un Lilliput por un Noibat. <ríe> Oye, yo tengo un Lilliput. Un Noibat puede ayudar bastante. Ya se verá. En un principio no puedo jugar con Pokémon intercambiados, es un nulo. pero si atrapo un Pokémon y me lo cambian por otro, yo no sé la legalidad, <ríe> si podría uno utilizarlo, pero es que mejor que un Lillipoop, es un noiva mil veces. A ver, o es una super poción, te quiero viejo. Sí, sí, sí, sí, sí. Todo lo que tú digas. Niño, tú me dices algo. No. ¿Y usted? Señorita? Sí, sí, sí. ¿Eh? Yo sé algo que tú no sabes acerca de las flores que hay en las pilas de agua como esta. Sí que es, que es... Si quieres descubrir qué es, vuelve por la mañana. Vale. ¿Y este que vende? No puedo comprar nada de eso, así que fuera. Curamos a los pokes. Calo, llevamos ya 11 minutos. Muy bien. Perfecto. Vámonos de aquí. Y toca seguir por aquí. Vamos a ver qué hay por ahí. La prueba, la prueba a ver aquí está Nereida vamos a coger esto primero el Maybull. este es el señor que tiene 20.000 Magicas seguro y voy a enseñarte una técnica infalible para pescar Pokémon aprende del maestro este es el maestro el maestro pesquero maestro pescador Abelardo un saludo a todos los Abelardos. te desafía Uh, barboch Es tipo agua y tierra al mismo tiempo Un Pokémon interesante Un Pokémon planta se lo carga, pero vamos wow, Corriendo Pero yo tengo a Annie Bicho, uh, Vamos a usar Triturar Porque ahora mismo es el, el ataque más fuerte que tenemos Y Annie se ha convertido en toda una fiera eh, la pistola de agua no resta mucho. Vamos a usar ácido. Ácido o oh no ácido. La cosa es que se carga al barboach. Al barboach. <coughs> Goldín. Vamos a cambiar de poké. En esta ocasión mi pokémon estrella va a ser Adriusito. Adrusito va a ser quien se cargue al Pokémon dominante, lo más seguro. Así que lo voy a cuidar como orito en paño. Y vamos a. uy, Usó supersónico y Adrusito lo, lo se escabulló. Muy bien, Adrusito. Magnífico, has superado a tu maestro. ¿Me das una, una caña o algo? Dime que sí, que me vas a dar una caña. No me da caña. <ríe> Dios, ¿cómo suena eso? Hola, mi nombre es Nereida. Desempeño la labor de la capitana de este lugar, la colina Saltagua. Como estás haciendo el recorrido insular, me imagino que querrás afrontar mi prueba, ¿no? Así es. Me quedan 15 minutos para afrontar la prueba. Dice, muy bien, entonces te explicaré en qué consiste. El objetivo principal de esta prueba consiste en llevar a ciertos Pokémon. Ah. Bueno, no hace falta mantener el suspense Se trata de llevar a los Wisiwasi de la, de la colina de saltagua corriente abajo para invocar al Pokémon dominante Por supuesto, no te voy a obligar a hacerlo a nada Tengo unos obsequio fantástico que te resultará muy, muy práctico <coughs> Uh, el Lapras, la camuntura. Si subes al lomo de Lapras podrás navegar por el agua, así podrás conducir a esos Pokémon corriente abajo Bien, eso es todo lo que debes saber Ahora sígueme por favor A ver Esta es la única La única prueba Donde puedo estar Para adelante y para atrás Y creo que puedo capturar Pokémon mientras eh, De todas maneras Vamos a ver, si me sale un Pokémon ahora lo cap Y me permite capturarlo, será el Pokémon de ruta Si no, será de ruta cuando lo pueda capturar Así que vamos a intentar que no nos salga yendo lo menos posible que se pueda por la por la hierba y ahí está Nereida uy, ahí pensé que se me había quedado todo rojo te estaba esperando a todo esto, ¿cómo te llamabas? el pintora mm. ah, el pintora, claro es un nombre precioso oh, preciosísimo Nereida mira, fíjate en aquellas salpica dos salpicaduras mm -hmm. hay dos curioso yo diría que al menos una de, una de ellas no me voy, a, me voy a mojar, diré incluso que ambas salpicaduras denotan la presencia de Pokémon. En caso de ver algún Wissi o así, usa lapras para tratar de ac acorralarlo. Si eres tan amable. Claro, claro, claro. Ay, venga. Yo creo que vamos a meter. <ríe> uh, si sí, vamos a dejar a, Annie a la primera. Porque es posible que podamos capturar al Pokémon. Y entonces es mucho mejor así. A ver, primero El busca montura, Vamos a aplicarlo aquí Porque así es como lo hago yo Y vamos a intentar Ahí sí Si puedo capturarlo, perfecto Sería mi Pokémon de ruta Si no, no pasa nada Como digo, se hace más tarde <coughs> Es un wishy perfecto Perfecto Vamos, Annie. Confío en ti. Y ahora puedo ver si puedo capturarlo o no. ¡Y es hembra! No se puede capturar, como podemos ver en la esquina superior izquierda de la pantalla de abajo. No está la Pokémon, por lo tanto no lo puedo capturar. Por lo tanto, nos lo podemos cargar sin problema. No es un Pokémon de ruta. A ver, triturar... Y es que Wisiwashi no es un Pokémon del otro mundo Por lo menos todavía Cuando se convierte en la bestia parda esa del mar Pues ahí sí Ahí hay que llorar mm. Se ve que tienes un talento innato para esta alimentación Ahora sigue persiguiendo al Wisiwashi así de bien vale. Vamos a hacer una cosita Vamos a meter a Driusito aquí Y vamos aquí La cosa es ir quitándonos de encima a Los Wisi ¡Uh! Un Dupider Si se dan cuenta no me sale lo del Lo del esto Lo del Lo de la Pokédex ¡Vamos a usar Chispa! Sí Me no creo que Divider lo usado antes ¡Uy! ¿Se quedó con uno de vida? ¿O con dos? ¿Usa acoso? ¿Acoso criminal me está acusando <risa> Vamos a usar Impatrueno Yo creo que porque Ad Adriusito es más atacante especial que atacante físico y por eso el Chispa no quita tanto Creo que va a ser por eso Adriusito al 23 Quiere aprender disparos pejos Uy, no me acuerdo ¿Qué era esto? De tipo acero El usuario libera un haz de energía Desde su pulido cuerpo 65 Efectivamente es más atacante especial Y bomba man 60 Y disparos pejos 65 pues Vamos a meterle. quitarle bomba y man y le ponemos disparo espejo. Que será mucho mejor para Adriucito. Romero al 24. ¿Quiere aprender mordisco? Por supuesto. ¿Qué le quitamos? A ver, es más atacante especial que atacante. Por lo tanto. Es más fuerte el ascuas que el comedio Pero que sale 25. Yo creo que le voy a quitar ascuas nah. Seguimos. Ya todos los wisiwashi se fueron. Así que ahora voy yo tras ellos. Por supuesto, vamos a coger los objetos. Un revivir, no está mal. Por ahí arriba creo que también había otro objeto Pero... Vamos a centrarnos en esto Ya luego los cogemos y eso Dos más <coughs> A ver, Nereida Se ve que tiene un talento innato para esto, Lipintora Sigue, sigue persiguiendo a los Wisiwasis y de bien Sí, lo que tú digas, mi niña. Vamos a por Wisiwasis Wisiwasis! Guis y si guasimara, <ríe> Pider, nuevamente Adriusito que va a usar un Impact Trueno. A ver si con un Impact Trueno se carga el Deupider. Sí, mucho mejor que Chispa. Vamos a seguir así, creo yo. Vamos hacia el otro, espérate, por aquí hay. ¿Dónde vas? Tu objetivo está ahí. Esa mina e esa intensa es picadura. <ríe> vale, sí, sí mi niña. Espérate, déjame ir. Otro. Wishy washi. Y usamos Impatrueno nuevamente. Aunque el Wissiwasis creo que se va con todo. Tengo que comprobar si lo de Upider también me aparecía lo de no capturar. De todas maneras estoy en medio de la prueba, así que no debería de capturar ningún Pokémon. O de, no debería de poder hacerlo. De Wissiwasis. Nos vemos abajo. Por ahí creo que hay un objeto Que es la mente Escaldar Pero vamos a seguir hacia abajo Porque Vamos a Enfrentar Enfrentarnos a la cojinas al esta Ahí está Nereida Elipintora Fíjate allí a lo lejos Has conseguido invocar al Pokémon Dominante Ataca al Pokémon Dominante Con todas tus fuerzas Y derrótalo Uff lo de, y derrótalo mmm. <risa> va a ser un poquito difícil. Um, vamos a usar uh, yeah. sueño envenenamiento de PP, de S.P.S. Vamos a usar esto para recuperar a Adriusito hasta el tope. Porque Adriusito tiene que cargarse... Al dominante Si no, ya la, la armamos ya. Por si acaso Que no quiero pelear hasta allí Vamos a usar un repelente Que creo que tenía por aquí Repelente Usar Solo uno, gracias y vamos a por todas Venga Ahí está Está lloviendo Patrón, no será más, más fuerte con la lluvia? ¡Es un wisiwasi grande! No Eso no es un wisiwasi ¿Un araquani. Araqua. Sí, Una Araquani. yo pensaba que era Wisiwasi Una Araquani dominante terreta. Aumenta su velocidad Adrucito no es Muy rápido A ver Si eso chispa Puede llegar a paralizar Y con el Patronio también vamos a usar trueno. venga usado burbuja creo que no es muy efectivo contra el diosito Dios, no es muy efectivo escucha eso madre mía no es muy efectivo y mira todo lo que le quitó Dewebider No es muy efectivo y lo dejó a la mitad Madre mía Vamos a usar un cupón refuerzo Quizás eso debería haber hecho al principio Aumenta todo, muy bien <risa> Dios. No. No. ¿Qué? ¿Y ahora qué hago? <ríe> ¿Y ahora qué hago? Dios mío. Venga, bueno, salen, Nico. ¿Y ahora qué hago? Vamos a usar un poder, el poder Z de tipo volador contra Araquari, a ver si me lo puedo cargar. Es lo único. Eres mi única esperanza, Silent Nico. Z eh, <risa> Es que se van a cargar a Silent Nico. <risa> Con mucho miedo a que, se, a que se carguen a Silent Nico yo voy a usar otra vez a... Contraer a Quanit el poder Zeta. Y que sea lo que Dios quiera. <risa> Otra cosa no puedo hacer. Yo uso el poder Z porque es que no confío en que el tornado le vaya a venir bien. Y se carga de Aquanic. A ver. Aniel 23 Burbuja, que no se lo carguen, por favor ¡Dios! A uno de vida A uno, solo Solo uno de vida Venga, Ani No sirve de mucho sin intimidación, pero bueno. Burbuja, que no espero que no le quiten mucho. Bueno. Vamos a.. A usar una super poción con Silent Nico. Reviscosa. Dios mío, que no lo voy a poder sacar. Y vamos a utilizar triturar contra Spider. Estoy muy tranquilo tras haber perdido a Driusito y no estoy nada contento, la verdad. Oh my god, está a punto de morir. Annie, no mueras, por favor. Nada, pues tendré que buscarle sustituto a Driusito. La verdad que lo han hecho el mismo muy bien, así que vamos a recompensarlo. Anto al 23, Anto quiere aprender tumbar roca, bien, a ver qué. lanzar roca 50, Tumbar roca 60, y baja la velocidad, perfecto, pues lanza roca fuera. Muy bien, Ani, muy bien, has derrotado a la Recuani, dominante. Bueno He perdido a Drusito <ríe> Dios mío Hola Nereida Fantástico, Lipintora, ven aquí por favor <ríe> Ya voy hmm. Ver para creer, ¿no te parece? Es inaudito que un banco de wasi pueda provocar la aparición de una Aracuani <ríe> <ríe> hasta yo misma he mordido el anzuelo Has tenido... Has estado sensacional. he aquí, tu premio. Bien. Hoy estoy alargando el capítulo un poco más de lo normal. <risa> Prueba superada. No estoy muy contento, pero está superada. A ver si la gente me deja de hablar ya por el WhatsApp. Sabes lo que esto conlleva, ¿no? Tendrás que adoptar esta pose cuando quieras utilizar el Hidrostal Z. Bien. para usar el Hidrostal Z primero tendré que capturar algún Pokémon de tipo de agua. Ah, eso no es todo. Te voy a dar también esta caña para saber, para, por haber superado la prueba. Tiene mi sello y mi eh, no sé qué. ¿Has obtenido caña? Vale, de vida me dio caña. La pesca de Pokémon es bien sencilla. Primero debes tratar de, de discernir las sombras que aparecen bajo el agua. Cuando veas que el señuelo se hunde, señal de que un Pokémon ha mordido el anzuelo. Cuando aparezca el símbolo exclamación, pulsa el botón A para tirar de la caña. Te recomiendo usar una buceo ball para atrapar los Pokémon que pesque. Y me da 10, tómalo ahí. Mete lo que acabas de obtener en el bolsillo de objetos. Por cierto, ¿sabías que una vez pesqué un llarado rojo? Impresionante, ¿o de verdad? Yo no me lo creo. Pero es posible, impresionante Saca tus propias conclusiones Una ardua prueba Como, eh, como esta deja mmm, Baldado a cualquiera, ¿verdad? ¿Quieres que te acompañe hasta el centro Pokémon de la Ruta 5? Sí, por favor Pues nada, muy bien, pues pongámonos en marcha Siempre hay tiempo para pescar Pues nada Los, La siguiente prueba es la de Kiawe Tiene lugar en el área volcánica de vuela Ahora que lo pienso, vista los sudogudos en el rancho de O'Hana, esos que no me dejan pasar. Estaba trayendo de cabeza a todo el mundo, así que decidí darles un escarmiento con el poder de mi Hidrostar Z. Me gustaría ver la cara que ponen cuando vean que tú también tienes uno. Adiós Nereida, nos vemos. Pues nada, lo vamos a ir dejando por aquí, espero que les haya gustado si es así. Denle like aquí abajo y suscríbanse también aquí abajo a la derecha. Nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.